Tenemos casi los 20, los 28 municipios, como 20 municipios afectados. Tenemos en todo el departamento de Chuquisaca, y de los cuales casi cerca mil hectáreas estarían afectados en todo el departamento de Chuquisaca. Más de mil seiscientas familias afectadas, como 101 comunidades afectadas en todo el departamento de Chuquisaca. En algunos lados, por ejemplo, en Camargo, las inundaciones, en Icla, las inundaciones. En el municipio de Amparades, inundaciones, estamos hablando de las riberas del río Pilcomayo. Hablamos en Camargo lo que es las, eh, las riberas del río Chico, que es de Camargo. Y con seguridad estamos hablando en el municipio de Las Carreras, en el municipio de Villavesia. Son crecidas de ríos que se han entrado a las viñas, por ejemplo, en el lado del Sintis. Nos informan que hay como cuatro Hermanos, hemos perdido las vidas, o sea, estamos en búsqueda en el lado del municipio de Tarbita.